Tú me vuelves y eso está un loco rojo, Tu mente que despega Tú siempre con ideas Con mi cabeza juega. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Ángel Jaramillo, le quiero mandar un saludo a Bogotá, la carta.com. Este sábado los quiero aquí en el Teatro ABC, los voy a estar esperando con los brazos abiertos. Ya faltan muy poquitos boletos, así que pues aquí los esperamos. Con los brazos abiertos va a haber música, mariachi en vivo, así que pues más información, aquí la dejamos.